Las organizaciones que componen el Movimiento Social y Popular de San Francisco de Macorís y que a su vez estamos en coordinación con una gran coalición de organizaciones sociales y populares de toda la región del Cibao, hemos decidido convocar a esta importante rueda de prensa para anunciar a la opinión pública y al pueblo en sentido general los pasos a seguir por el Movimiento Social y Popular de San Francisco de Macorís. Las condiciones sociales y económicas por las cuales atraviesa nuestro pueblo que cada día más se están deteriorando de manera escandalosa y alarmante. Todo fruto de la, per de la perversidad política del PLD y del presidente de la República, licenciado Danilo Medina, el alto costo de desproporcionado de los combustibles, que a su vez esto se transmite en un aumento de los artículos de primera necesidad, la infracción de todo esto, pero además la corrupción y la impunidad, y la falta de justicia en el caso del asesinato del compañero Vladimir de Antigua Valdera, nuestras organizaciones, en coordinación con todas las organizaciones de la región del Cibao, hemos decidido convocar para este lunes 29 a un paro de labores en toda la región del Cibao, además exigiendo que el gobierno y el Congreso, la rebaja de 50 pesos de los combustibles, un aumento general de salario para empleados públicos y privados, justicia en el caso del asesinato del compañero Vladimir, la construcción del Hospital de Especialidades de San Francisco de Macorís, la construcción de la Plaza de la Cultura, la construcción del Puente de Ugamba. Anunciado ya el paro para el lunes 24, 24. 29 por 24 horas anunciamos que este jueves 25 a partir de las 10 de la mañana estaremos piqueteando la gobernación civil provincial de Duarte para mandarle un mensaje al presidente de la República de que estamos cansados de la política que se implementa en la República Dominicana de defalco y de corrupción, pero además la rebaja de los precios de los combustibles. Así que hacemos un llamado a toda la región del Cibao, a San Francisco de Macorís, a la provincia de Duarte, a los comerciantes y a todas las organizaciones sociales y populares de San Francisco de Macorís para que este lunes 29 paralicemos todas las labores de nuestra región y que este jueves 25 a las 10 de la mañana todos y todas partiremos de la Papi Olivier con Libertad hacia la gobernación civil provincial de Duarte, a piquetear la gobernación de la provincia de Duarte.